Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, enfocados. Bueno, eh, 9 grados, o sea, 9 grados, no, las 9 y un minuto, eh, 3 graditos, no está mal. Tenemos la papilla de carga, bueno, no sé para qué hablo flojo y no voy a despertar a nadie. Eh, la papilla de carga aquí, un día os la grabaré como la hago, ¿vale? Pero. De momento, pues no he tenido hueco de ponerme a hacerlo hoy por faena, ¿vale? Así que un día lo haremos. Pero vamos, papilla de niños, eh, avena en polvo, eh, dos yogures y un poquito de azúcar de caña y listo, y fuera, y va muy bien. Entonces le he metido tres bocados antes de salir y ahora, le, bueno, casi no lo tocaré. Hago ya prácticamente el entreno en ayunas y, y hasta vamos al gimnasio, unos 20 minutos que nada. Meter, por ejemplo, pecho o dos salvices o hombro bices un poco abdominales y ya está o sea no metemos de momento piernas porque estamos adaptando de nuevo al entreno entonces eh, ahora meter piernas es un poco machacar demasiado vale entonces eso solo si entrenas muy pocos kilómetros entrenas poco poco correr entonces sí que puedes meter decir venga vamos a meter piernas y tal pero un día que tengas descanso y dices hoy no entreno pues vale mete piernas pero si estás entrenando prácticamente todos los días estás machacando vicio o correr eh, pues meter pierna además es complicarle al, al cuerpo un poco la vida, ¿vale? Pues venga. Eh, vamos a seguir. 20 minutillos de gimnasio y luego me toca bici y luego me toca correr en serie de cuestas. Es lo que hay, repartido a lo largo del día, ¿vale? Así que venga, seguimos. Pequeños razonamientos, pequeños razonamientos. Eh, ya me he perdido iba a decir digo he aparcado ya en un punto en que luego giro porque si me adelanto y me acerco mucho al gimnasio ¿qué pasa? me acerco tanto que luego se me complican más las calles para llegar y salir rápido hacia la dirección de, Bar de Barcelona ¿no? que tengo que ir con el coche bueno eh, ¿qué iba a decir? pues eso, la papilla de carga eh, ahora vamos casi en ayunas entonces eh, siempre si tú vas a correr la coges antes vale en este caso como un gimnasio es muy poco no me da tiempo de hacer ni digestión o sea aunque yo me cogiera la papilla de carga lo único que me iba a hacer ahora mismo si me la cojo reciente justo antes de entrenar eh, me va a penalizar casi no me va ni a ni ayudar prácticamente vale porque va, voy a tener una digestión más larga y voy a estar entrenando o sea que, que realmente voy a estar entrenando con digestión que tampoco es lo suyo vale y qué más iba a decir eh, bueno, eso, que esta es la época más jodida, más jodida para entrenar, más jodida porque eh, tenemos frío no apetece para nada, entonces es muy importante, lo he dicho muchas veces que tengáis escrito un plan, el que sea da igual, da igual, como si te lo pones ahí escrito de eh, la nevera, yo que sé, en un post -it. hoy me toca hacer 10 kilómetros de correr, o lo que sea o bici, o lo que sea, o ir a la gimnasio eh, lo que sea tenéis que tenerlo escrito, si no tienes escrito, pues las has cagado La has cagado porque no hay nada que te obligue Tu mente es muy, muy traicionera y te va a decir Ah, pues no entrenas porque tal, porque no lo tienes escrito, hay que tenerlo escrito Y cuando lo tienes escrito, te obligas porque dices, hostia, eh, no, no, si me toca tal cosa, ¿vale? Entonces escribiros vuestro plan semanal de entreno, los kilómetros que tengáis que hacer Sobre todo yo pondría los kilómetros y más que el tiempo Y entonces dice, bueno, sé ¿sí que tengo que hacer 7 kilómetros Pues son 7 kilómetros Si te pones, voy a hacer media hora Bueno, pues esa media hora la puedes hacer muy lenta, muy lenta, muy lenta Entonces es mejor poner 7 kilómetros Y lo harás lento, lo harás rápido, pero harás 7 kilómetros ¿Vale? Esa es la idea y ya está, ayer me escapé de la lluvia de milagro, de milagro ayer me escapé de la lluvia, como bueno de milagro, no, no tampoco llovió muy fuerte pero es que hacía mucho frío, entonces tuve suerte y cuando estaba ya terminando me vino la lluvia, y hoy me recuerda a eso porque veo los, los cristalitos estos con las gotas, y es donde digo hostia, hoy a ver, y con la bici ¡Uf! La lluvia, el barro, se llevan muy mal, muy mal. Pero bueno, hace frío, en principio si lloviera sería llovinilla. Ayer llovió y vean vamos a ver cómo tenemos hoy la sesión de barro eh, para la bici. No me gusta nada, la destrozas. La cadena, todo se llena de mierda, se dedica hasta mal la cadena. Es malo, pero al final es lo que toca. Es como el trail. Si te toca eso, porque luego en una carrera vas a tener lo mismo. Entonces tenemos que estar acostumbrados. Venga, vamos adelante. Sí, sí. Tiene pila, tiene pila el cacharro. Bueno, pues venga, vamos a... Al Jean, Jean Robert de Paredes, ahí. Aquí es donde vamos, aquí, aquí aquí es donde vamos a echar el, el rato. Ya digo, ahora estamos en periodo de... Eh, de adaptarnos de nuevo a entrenar un poquito ya más en gimnasio porque en casa pues entrenaba la verdad muy poquito muy poquito, entonces manejado muy poquito peso, aparte eh, tampoco hacemos dieta de volumen por lo tanto eh, no vamos a subir volumen, realmente solo queremos simplemente con el peso que tenemos con el peso que tenemos 64 kilos por ahí con 64 kilos, estar lo más fuertes posible con 64 kilos, eso es muy complicado, muy complicado entonces nos tenemos que conformar con menear, menear, muy, manejar muy poquito peso, muy poquito peso. Entonces manejamos por lo justo que 64 kilos corporales nos da, que es realmente poco. Un poquito de hombro, tener un poquito fuerte la espalda, tener un poquito fuerte lumbares, tener un poquito fuerte todo y ya está. Y nos conformamos con eso. Si hiciéramos de dieta de volumen y corriéramos menos, también de gastáramos menos físicamente, entonces podíamos subir de volumen. De, de peso eh, de peso pero y, y va músculo pero eh, si estás metiendo mucha actividad ahora un poco el objetivo van a ser cuatro horas de entre correr y bici cuatro horas o más diarias más al gimnasio eh, eso no permite a un cuerpo normal a mí sí me permitiría subir un poquito de volumen porque soy mayor pero una persona joven que un metabolismo rápido eh, le costaría mucho subir de volumen yo Puedo subir un poquito, un poquito, si realmente como, sí que subo un poquito, eh, pero tampoco demasiado, pero sí que subiría por el tema de 50 años, con 50 años. El, el volumen sube más fácilmente que, que con 20 años, que cuesta horrores. Por eso, eh, gente joven que, por ejemplo, dice, hostia, yo me hincho de entrenar y no sube volumen. Primero, tienes que comer una dieta adecuada de volumen, dieta adecuada de volumen. Y segundo, no entrenar tanto. Entrenar menos, menos aeróbico, menos tal, menos machacar de coger, venga, el... el el pecho y meterle cuatro series de un ejercicio, cuatro series de otro cuatro series de otro, que está? lo están matando ¿Me lo están matando, para subir de volumen no hace falta tantas series un ejercicio de, de manejo de peso grande y uno de aislamiento, y hasta uno por ejemplo, un press de banca o un press con pancuernas como volumen general, para pecho me refiero como el que te va a hacer el volumen y luego uno de aislamiento, un pet deck unas, unos jalones, de estos, unos tirones en polea alguna cosita, pero ya está o sea, cuatro series, cuatro series, y fuera, y se acabó el pecho y lo dejas descansar un par de días y luego le vuelves a entrenar, no dejarlo una semana se lo deja una semana, está entrenando muy poquito el pecho, hay que darle la vuelta al cuerpo antes de una semana, un poquito antes seguimos cuando me descuide me para la grabación Oye, digo, todo esto está a todos los alrededores todos los lados escarbaditos de los pequeños seguimos esta tarde después de comer ahora es antes de comer después de comer trail cuestas, vamos a ver lo que sale no se me ve se me ve, Dios, eh, hostia, no me acuerdo de mirar los grados que había, pero rasca, eh, hace rasca, ya os lo digo yo Tengo el guante y la cámara con el agarre de muñeca y el guante no me lo puedo poner entero y el trocito que da, el aire ya se nota Y me he venido ya con las con la gemeleras por encima, digo ya, no me gusta llevar nada para nada gemeleras, no me gusta la compresión para nada de las gemeleras pero es que no tengo calcetín propiamente dicho, porque siempre voy con calcetín corto, siempre, siempre. Porque no me gusta la compresión, no me gusta el calcetín alto que te coja el gemelo. Y ya cuando son casos así extremos, nieve o mucho frío, que es como ahora, que se va a hacer de noche, va a hacer rasca, hasta lo mismo me llueve, que por eso llevo esto, pues venimos súper equipados. Entonces ya gemelera para arriba, pero me fastidia porque no corro libre. Me comprime el gemelo, no me gusta. Y esta no comprime mucho, pero... No me gusta nada. Bueno, pues aquí, aquí estamos. Vamos a, a empezar con la grabación ya. Ahora en cuanto ya tenemos satélites, nos pillamos los satélites del mundo ya. Así que nada, sesión tercera sesión de hoy, que en realidad es segunda de correr o digamos de actividad típica bici o correr. Segunda si contamos gimnasio a la tercera, pero bueno, gimnasio ha sido relativamente poco, ¿vale? Lo que voy a hacer, porque se hará un vídeo enorme, enorme, enorme, eh, si contamos gimnasio, <risa> bah, se va a hacer un vídeo enorme, eh, en todo caso la parte de gimnasio la meteré en Mundo Trail, ¿vale? Eh, completa, y en el RT3 como diario de trail de hoy, pues simplemente pondremos una pincelada, ¿vale? Pero para el que diga, hostia, pues me gustaría ver... Eh, ¿Cuántas repeticiones hace de cada Así que ya digo, no cojáis referencia porque yo hago un poco lo que a mí me va bien No es ni bueno ni malo, es lo que a mí me va bien Y depende de lo que estéis buscando conseguir Necesitaréis más repeticiones o menos Más peso, más cantidad de ejercicios por músculo Depende de lo que estéis buscando vale Yo solo busco un mantenimiento Entonces yo, como no tengo ningún objetivo de subir de volumen Porque no, no me interesa Me gustaría estar así, pero pesando 60 kilos no, Es imposible pues sería 90, entonces eh, las cosas son así entonces pues yo con que simplemente hacer cada mañana pues un poquito, eh, una serie o dos de una serie, eh, un ejercicio o dos de cada músculo, me es suficiente ¿vale? y ya está, no necesito muchas cosas, pues solo es estar fuerte y ya está, venga vamos a poner esto en marcha y llevo una bolita de esas de, de luz la idea es aguantarme con las farolas pero mira las farolas cómo están apagadas, miedo me da como no las enciendan hoy, supongo que no las tienen por sensor de fotoeléctrico sino lo tienen por célula la fotoeléctrica, lo tienen por, por tiempo por eso todavía no las han arrancado hoy por si fuera por célula ya es de noche lo suficiente para arrancarlas venga, seguimos bueno, como estoy grabando a 4K todas las grabaciones de hoy son a 4K menos la de la bici que la de la bici además tenía el problema de que la Sony es la única que me cabe, es que la GoPro no me cabe donde la pongo. No me cabe, tocaría con las piernas. La Sony sí. Eh, pues eso, como estoy grabando a 4K, no puedo activar el estabilizador, la Hero Black 5. Así que eh, lo dejamos sin estabilizador, por eso todo lo que grabe, lo voy a grabar quieto, andando. Para que no haya demasiado movimiento, ¿vale? Que no quede una caca de vídeo, ¿vale? Y hasta ahora vamos... A la zona donde siempre hacía las series del 10%, más o menos 9%. Eh, vamos a la inclinada. Hay una menos inclinada que es del 8. Vamos a la inclinada que es un, 9, un 10, ¿vale? Tiene tramos que son más inclinados, pero luego algunos un poquito menos. Al final, un 10, un 9 y pico, ¿vale? Eh, 74 positivos, 700 metros. 40, pues ¿vale? 800 metros. Venga. Vamos a seguir. No vamos a la a, a montaña porque no me gusta nada, me cago un poco, ¿sabes? De por la montaña, yo solo por la noche no me gusta. Aparte que no me traigo el frontal adecuado, pero no, no. Entonces nos colocaremos en una... En una... Eh, como... Un pequeño senderito que hay al lado, que pisamos tierra para que el impacto sea el menor posible y pisamos tierra y vamos haciendo en un lago que está medio iluminado las series para arriba y para abajo. Es lo bueno, que pisamos tierra. Pero bueno, hay que llegar, todavía no hemos llegado. Grabo aquí que hay algo de luz todavía, que no es noche cerrada todavía, ¿vale? No llega a ser las 6 de la tarde, me parece que son... No lo no tengo aquí, en... las 6 de la tarde más o menos serán, ¿vale? Pues nada, es este senderito, que aquí lo han limpiado y se ha, se ha confundido ya el sendero y todo. Pero es esto, va arriba, lo que pues es que tengo la mala suerte y se me acaba aquí. Pero bueno, se me acaba aquí, enseguida llego al punto de origen de la, de la serie, que es aquí enseguida. Es aquí. Y aquí en la vaguada, en la parte más baja, me doy la vuelta. Y ya está, para sacar el máximo del nivel posible. Cuando hago series de bici, igual por la noche, que no puedo meter la montaña, pues las hago aquí igual. Las hago por la carretera o las hago... Bueno, es una es una urbanización, o sea, en carretera... Es decir, pero aquí no pasa ni tíos, prácticamente, muy pocos coches. Y bueno, el punto más bajo es este. ¿Eh? Aquí. Aquí es una casa que tienen ciervos y de todo. Aquí ves ciervos, tío. Aquí te asomas durante el día, ahora ya se han guardado. Pero durante el día tú te asomas y ves ciervos aquí, tío. Ciervos, eh, con los cuernos y todo. Y jabalista también tiene alguno. Increíble. Bueno, pues... Ahora si siguiéramos, que era la idea, si hubiera salido más pronto, pero no he podido. Si hubiera salido más pronto me hubiera ido por ahí, que ahí tenemos la subida aquella salvajita súper guapa, que tiene mucha más inclinación. Será un 15 o... o bueno, hay trazos del 21, 22 o, o 23, no sé, hay trazos inclinados, pero será como un 15, medio y ahí sí que te cunde. Dices, quiero sacar de nivel, ahí te cunde, te cunde, te cunde. Pero aquí te cunde muy poquito, porque ya digo, aquí te tienes que meter 700, 800 metros de largo para sacar 70 positivos, más o menos. Y es muy largo, pero bueno, también hacemos más, eh, más trote, más trote al final, y ya está. Hoy también tiene que ser una sesión conservadora, que la podríamos haber hecho de cuestas más inclinadas perfectamente, porque a mí no me rompe más hacer cuestas de un 15 que cuestas de un 10, si al final tengo que aquí también correr más trozos, más distancia, o sea, no me rompe más, o sea, para mí no es más duro hacer menos rato de cuestas de 15, del 15% de inclinación, que, que más rato del 10, para mí es lo mismo, ¿vale? y ya está, ¿qué nos toca mañana? pues mañana nos toca ya empezar con los 2021. Eh, ayer hicimos 17 17 creo que fueron eh, corriendo y ahora hoy nos no van a salir 12 corriendo algo a lo tonto a lo tonto, unos 12 corriendo y mañana ya después de haber hecho el, la arrancadita de ayer de 17 hoy un poquito de bici, poca cosa pues mañana ya nos toca un día alterno bici, un día alterno correr, mañana nos toca correr por la mañana ya un ratito un poco decente 20-21 kilómetros algo así objetivo, más adelante tenemos que meterle más apurar todo el tiempo que tengamos y salir desde otro punto, que tengo que darme toda la ropa todo preparado ya, que es lo que hacía antes le podía meter sesiones de 2 horas 48 2 horas 40, 2 horas 50 y ahí es donde ya ahí sí que metes caña, pero eso más adelante más adelante Venga, vamos por el senderito, por aquí, para que sea lo menos lesivo posible todo, y ya está, venga, para arriba. Venga, vamos con el foco bueno, con el foco bueno. El frontal, de hecho, lo llevo aquí, el aquel de bolita, pero es que me apaño, me apaño, ahora estoy haciéndolos un poco por el asfalto ya. Porque es que realmente no se ve nada. No quiero tampoco estar con la bolita en la mano ahí enfocando. Y entonces iríamos por el sendero este, pero... Pero hay momentos allí que se queda oscuro y vas un poco como con inseguridad. Pisas, pero con inseguridad de decir, hostia, a ver si voy a pisar mal, ¿no? O algo. No ves mucho, pero bueno, también entrenas la vista. <ríe> entrenas la vista, te quedas ciego una de dos. Bueno, pues tres series, muy poquito, tres series 275 positivos ya vamos solo vamos a seguir, eh, vamos a seguir pero se hace muy aburrido, muy aburrido porque es muy lento, no acumula mucho yo por eso digo, me gustan más las otras que son duras, pero en un momento venga, tantos positivos, tantos positivos tanto... y rápido te cunde, aquí no ya está, venga, pues paciencia, ya me he puesto en plan ve ¿Eh? ahí, a tomar por culo fresco, es que yo tengo que llevar al gemelo al aire, si no, no corro me frena no puedo llevar la, la gemelera, la llevo ahí doblada. Eh, no puedo llevarla arriba. No puedo. Entonces, como ya afloja un poquito el frío de, de lo que es hacerse de noche, afloja un poquito. Eso no es sé si lo sabéis, pero los que los que de noche lo sabéis, pero los que no, pues ya digo normalmente cuando se hace de noche, el momento que se va a hacer de noche empieza el viento y hace como más frío, ¿no? Más sensación de frío. Luego afloja un poquito, quizá también el viento, ¿no? afloja un poquito de sensación cuando se hace justo de noche ya afloja un poquito la, la, el frío entonces también tú vas acumulando calor, ¿eh? vamos con esto, todo el rato puesto, me lo he puesto por fuera que ventila un poquito más, que es cosa a mí me gusta, porque esperaba un día muy muy frío, muy frío pero al final nos vamos a apañar, entonces me lo he puesto por fuera, entonces no es lo mismo, ya ventila mucho más sí que puedo decir que comparado con la Kalenji, diría que ventila un poquito más un poquito más que la Karenji la Kalenji va bien ¿eh? la Kalenji del Decalón va muy bien, la tengo nueva. No la vendo pero, pero la dejo ahí por si un día de mujer la necesita y yo salimos los dos a correr o algo a la montaña, pues oye, un se pone una y otra otra, por eso no la vendo, pero está nueva. Y, y digo sí, la, o sea, la Bonati Ras, que es en este caso la Salomon Bonati Ras, eh, súper ligera, 140-150 gramos en la talla que yo llevo la M. Eh, Ventila, yo diría que ventila ligeramente más que la Kalenji, pero muy poquito más, eh, muy poquito más, pero estaba la duda, digo, ¿os dará más calor dará menos que la Kalenji. Diría que da un pelín menos de calor, un pelín menos de calor que la Kalenji. pero vamos, por ahí andamos, ¿eh? por ahí andamos. Pues ya está, todo dicho. Por faena tengo, ¿veis? Un, un softflat menos, porque el otro, de la isotónica, lo tengo puesto arriba lo tengo arriba, por no llevar ese peso de la isotónica todo el rato, de agua llevo, pero muy poca es... por si un momento digo, ah, no quiero, no quiero isotónica va, pues pegar un trago de agua limpia pero casi, casi vacío y entonces eso, cada vez que subimos un traguito de, de isotónica y ya está, como son series largas sí si fueran series cortas, pues cada dos series no pero con series largas realmente es un, un kilómetro y medio cada vez que hace una serie entonces, pues bueno, te da tiempo de, de, digamos, asimilar ese buchito de isotónica te va dando energía, ya está, llevo orejones, llevo un poquito de gel también y ya está, y chino chano, paciencia, mucha, mucha filosofía y mucha paciencia al final estas cosas son de mucho coco, mucho coco, de verdad aquí no se trata, subimos lentos, bajamos tranquilos a trote y subimos lentos eh, subimos a trote normal, no, no subimos fuerte entonces aquí el que te puede es la cabeza, aquí no te puede el físico, te puede la cabeza que dices, esto es una mierda, y lo dejo, y me, me voy para casa. No, no, no, aquí la que manda es la cabeza. En estas es cosas de constancia, repetir series, cosas así, ruta larga, ritmo lento, de muchos kilómetros, la que manda es la cabeza, tenerlo claro, la que manda es la cabeza. Si la cabeza la tienes fuerte y entrenada, y tú dirás, bueno, ¿y cómo haces la cabeza? La cabeza se entrena, se entrena a base de sesiones cada vez más largas. Tú te acostumbras, y al final tu sesión normal, o sea, una persona a lo mejor diría hostia, pues yo empiezo, hago una hora y wow, una hora ya me he gobiado bueno, cuando un día hagas una hora y otro día hagas dos horas y otro día hagas tres horas y otro día hagas cinco horas, te acostumbras tu mente a estar cinco horas por ahí suelto por la montaña corriendo y al final las saques las sacas, eh, las sacas y te lo pasa hasta bien, hasta bien fijaros lo que os digo, hasta bien, venga seguimos venga, vamos por el senderito Que no se ve un pijo. ¿Cómo alumbra la linternilla? ¿Eh? Sería así, a ver. ¿Eh? Para que veáis más o menos. ¿Eh? Te hace un foco. ¿Eh? Hay barrillo. Bueno, cuanto más lo alejas, menos se alumbra. Al final, más grande. Es un arco flojito, pero muy muy redondo. Bastante grande. Bueno, de cerca alumbra bien, de lejos lógicamente no vale, no vale para carreras, no vale para carreras, no vale para carreras, ojo, ¿eh? no vale porque no verías las citas o las balizas, no las verías, no las verías porque alumbra muy poco, no alumbra lejos, alumbra cerca, entonces cuando vas a alumbrar lejos difumina, no sirve para carreras, es tener las cosas claras, sirve como emergencia, por un entrenamiento, para llevarlo de emergencia en una carrera. No te lo discuto. Pero no como frontal bueno nunca. Pesa 35 gramos solo. Pero tampoco aguanta demasiado... No sé decir las horas, pero... Recargable, pero... Pero que tampoco aguanta mucho. Esto vale, pues eso... Para ir lo más ligero posible... Para un entreno. 35 gramos. Increíble. Y te vale pues para salir del paso. Se te hace de noche una ruta... Pues bueno que la conozcas, que no vayas a ir súper perdido, pues para lumbarte y verte un poco, pues vale. Pero hasta ahí llegamos. Bueno, estamos llegando arriba. Creo que 5 x 35, sí. Creo que he hecho 5 series. Más o menos, yo las cuento por el nivel, más o menos que he acumulado. Llevo ahora a 400. 420 positivos como hay 70 o algo así del nivel de mi casa hasta aquí y ahora para ir no sé si tengo algo parecido algo parecido pues ya está 420 más 70 490 nos saldrá la sesión más o menos pero así que se me vea unos 490 positivos que el objetivo más o menos de estos entre los de por la tarde es sacar unos 500 positivos independientemente del nivel. Tanto sea desde nivel, independientemente de la distancia. Eh, siendo vicio, siendo correr. Sea vicio correr, el objetivo de las tardes es sacar unos 500 positivos. Más o menos, eso es la idea, ¿vale? Y las mañanas deberían sacar más, pero como estoy haciendo entrenos muy muy light, pues saco menos de 500 positivos. Más kilómetros, pero menos de 500 positivos. Son entrenos muy light. Hasta que no me vaya a la zona pro, como decimos, al circuito pro, ahí sí que sale en positivo, ahí sí que pero eso tengo que empalmar directamente, tengo que salir, madrugar, llevarme todo, todo el tinglado, la mochila, todo preparado, toda la isotónica, todo montado muy bien, y además la, todo lo del gimnasio, me tengo que llevarlo lo del gimnasio, aquí, que no se me ve, tengo que llevarme lo del gimnasio, eh, lo de desayunar después del gimnasio un poquito, para luego correr dos o tres horas, claro, necesita después del gimnasio comer un poco, a ver, llevar a mi madre, tengo que darme un montaje tan grande que hasta que no lo tenga muy por la mano de momento no me voy al circuito pro por eso, porque demasiada acumulación de faena demasiado madrugar y demasiado complicarme entonces hago circuitos más cortitos por aquí desde casa y ya está venga, mira, aquí tengo el soft softflash eso es mierda que la gente tira la gente así ahí tenemos el soft flash aquí, pobrecito, que está solo para ir pegando el trago Vamos a buscar una farola. Viene un coche, a ver para dónde tira. No, va para el otro lado. Pues aquí nos despedimos. Me quedan como 3 kilómetros para llegar a casa, más o menos, unos 3. Y hemos hecho, pues mira, 9,9. Ahora se va a parar esto: 9,9, 420 positivos, 425 positivos. O sea, 10, eh, saldrán 12, 13 kilómetros, casi 13 kilómetros. Y ya está, con eso nos conformamos: 13,500 positivos cumplido mañana nos toca por la mañana correr y por la tarde venir aquí a hacer esta serie de cuestas y si fuera de día voy oh, hacer trialeras pero tiene que ser de día entonces no sé si me da tiempo de día salgo a hacer trialeras cuestas con la bici pero pero con más técnico pero si no pues nos vendremos para acá a repetir como hoy hasta luego de